Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Yo le decía antes de hacer la pausa, ya tenemos con nosotros en los estudios al licenciado Lenín Francisco, abogado experto en asuntos migratorios con más de 20 años dedicado al ejercicio del derecho migratorio. Nuevamente le digo a todos ustedes que son nuestra audiencia, el hecho de usted no agotar los pasos necesarios de manos de un profesional, ¿Usted atreverse a presentarse ante una oficina consular, a llevar a cabo un proceso de residencia sin la debida asesoría? Y tal vez usted tratando de ahorrarse unos pesos, pudiera usted estar poniendo en peligro lo que es su caso y su proceso de residencia. En esta noche nosotros como de costumbre venimos a romper mitos y a decirle la verdad a la audiencia. Lenín, bienvenido aquí a este tu espacio. Muchísimas gracias, mis amigos. Un verdadero placer siempre estar compartiendo con todos ustedes, brindando las orientaciones que el público tanto busca en materia migratoria. Lenín, me gustaría que tú me permitas introducir tu participación hablando de las situaciones que se han estado viendo en los últimos días en tu consulta y a través de todos los medios de comunicación con los procesos de residencia, mi hermano. Cuéntame qué está pasando, Lenín. Mira, Robert, con muchísimo gusto. Es un tanto triste, mis amigos, la verdad, cuando pienso yo en todo el trabajo que han tenido las familias en someter una petición, luego de esto una gran inversión y una espera de tiempo que se prolongó con la pandemia y que cuando por fin llega esa cita y asisten las personas a la cita consular de residencia, entonces se le niega o se le deja el caso abierto o se le reprograma la cita porque la persona no fue debidamente preparada, porque no agotó un debido procedimiento que hay que hacer cuando se recibe una entrevista o porque le faltó un sencillo papel o un papel de importancia, entre otros tantos, tantos errores, mis queridos amigos, que se cometen tan solo por la ignorancia o por la falta del conocimiento o de la falta de orientación. Y hoy en día, mis amigos, en estos tiempos, es muy fácil conseguir pues, eh, la debida orientación. Somos muchas personas que estamos trabajando este tema. No puede ser que usted pierda su residencia o que pierda su cita y que tenga que esperar unos meses más por falta de asesoría o falta de información. Lenín, de inmediato te inicio con preguntas que tenemos aquí ya en nuestras redes sociales. Lenín, el tema del proceso a, para ir a la cita, ¿debo llevar debidamente ya los documentos que estén cargados en el sistema o puedo llegar con ellos físicamente <risa> a, al momento de mi cita, Lenín? Ah, pero mira qué importante. Mis amigos, hay que recordar que desde el inicio, cuando se han subido los documentos en la plataforma del Departamento de Estado, y usted sube por ahí el papel de buena conducta, FIDAVIT, otros documentos, el sistema le dice, recuerde que tiene que llevar los originales a la entrevista. Eso quiere decir, mis amigos, que es una combinación, las dos cosas al mismo tiempo. Los documentos tienen que estar subidos a la plataforma del NBC, o Departamento de Estado, y también usted tiene que llevarlo en físico, en papel, a su entrevista. Las dos cosas, la falta de una o la otra, va a causarle situaciones que usted debe evitar. Lenín, tengo otra pregunta. Recordarle a todos ustedes que esos teléfonos están en pantalla porque podemos escuchar sus opiniones y sus preguntas. 809-378-8394. Yo, mientras tanto, estoy contestando las preguntas que tengo aquí a través de las redes sociales. Lenín, otra pregunta también que me hace aquí un televidente. Abogado, ¿es posible que yo pueda ir directamente al consulado y no presentarme a 360 para el proceso que tiene que ver previamente con las huellas? Tremendo error. Eso no es posible en este momento de la historia. Y aclaro, ciertamente, toda persona que recibe una fecha de entrevista consular tiene que pasar antes por las oficinas del Visa Application Center en Galerías 360 para toma de huellas y fotografía en ese lugar y también para una verificación de formulario que se hace allí. En, en los tiempos de la pandemia de lleno, Robert, uh -huh. cuando todavía estábamos en confinamiento y que el consulado comenzó de a poquito en poquito a dar citas, ellos hicieron algunas excepciones y llegaron a recibir en las entrevistas a personas que no, le, no les habían tomado huellas en Galerías 360 y se la tomaron en el consulado. Pero ya en estos tiempos que hemos vuelto a la cuasi-normalidad, no se está permitiendo que usted llegue a su entrevista sin antes pasar por Galería 360. Aquellas personas, y las he visto, Robert, en estos últimos días, que se aparecieron en sus entrevistas consulares sin antes ir a Galería 360, van a ser reprogramados y tendrán que esperar unos meses más para que le vuelva a llegar esa cita. Lenín, algo muy importante que sé que muchos de nuestros televidentes se están preguntando, en mi relación de pareja, mi proceso uh -huh. de residencia, yo debo demostrar que yo tengo una relación o yo convivo con esa persona y estamos llevando a cabo un proceso de petición real, Lenin. claro, ¿Eso es necesario? Claro, completamente necesario. En todos los casos de eh, peticiones familiares, usted tiene que estar siempre preparado para mostrar la veracidad de la relación. Es decir, principalmente, todos sabemos que cuando usted ha sido pedido por una esposa, esposo o novio, por aquello de que todavía mucha gente se casa por negocios, usted tiene que estar preparado para demostrar que esa relación es verdadera. Más allá de que usted tiene un acta de matrimonio, tiene que probar un vínculo que se puede probar con fotografías, Robert, con documentos de propiedad en conjunto, en algunos casos con remesas, conversaciones de redes sociales, etcétera tiene que ir preparado de manera tal, Robert, que a mucha gente se le niega en la entrevista por falta de evidencia, por falta de prueba. Pero te quiero agregar ahí algo. Sí. Mucha gente, por error, cree que este requisito de la evidencia de relación es solamente para las parejas okay. y se olvidan de que también cuando usted pide a un hijo o cuando usted ha sido pedido por su padre o por su hermano, también usted tiene que tener, más allá del acta de nacimiento, pruebas o evidencia de que usted tiene una relación verdadera o cercana con ese familiar que lo pidió, para que no se vaya a pensar que eso fue por los papeles. Sí. que usted eh, eh, Quien te pidió, tu padre, nunca te, te, man, te mantenía, era distante de ti, pero te está ayudando ahora con los papeles. No, no sirve solamente el vínculo sanguíneo sino que tiene que estar preparado para demostrar eh, pues, esa relación real, ese vínculo familiar entre beneficiario y peticionario. Lenín, llama poderosamente a la atención cuando personas que tienen determinada cantidad de documentos que llevar, entre estos muchas veces suelen obviar lo que son las actas de nacimiento, por lo que esto significa, mi cédula y demás, ¿Esto puede provocar algunas consecuencias al momento de usted llevar a cabo esa cita de residencia? Totalmente eh, positivo. Te puede causar eh, inconvenientes. Yo diría que el llegar a una cita de entrevista consular es un procedimiento que usted debe cubrir todos los detalles. Se dice en el argot popular que a la guerra usted va bien armado. Entonces usted no puede llegar allí a la entrevista consular a falta de documentación, a falta de pruebas. He visto en la consulta cantidad de personas que luego de esperar tanto tiempo y acudir finalmente a la entrevista, le han dejado, Robert, el caso abierto. No le aprobaron esa cita, esa, esa residencia, ah, porque usted tenía que traer un acta de nacimiento y no lo trajo. Robert, algo tan simple como un acta de nacimiento, tú sabes lo que es, que por usted no tener la información a tiempo o haber ignorado esas instrucciones, que usted tenga que esperar dos y tres meses después de la entrevista para que la prueben porque usted no llevó en su momento un acta de nacimiento. Yo pienso que no estamos en tiempo de que eso pase. Lenín, algo muy importante a propósito de citas o casos abiertos. Yo me vi en la situación de que tenía mi pasaporte, pero yo me vi en la necesidad de renovarlo. ¿Eso significa que mi proceso debe nuevamente llevar a cabo, llenado de formulario, todo el trámite que yo hice en un momento con el pasaporte anterior? Tiene ¿Qué significa esto? Tiene que hacer una debida actualización, no es algo del otro mundo si lo hace a tiempo. Tiene que saber que antes de la entrevista debe modificar ese formulario de S-260 para poner los datos del pasaporte nuevo y debe subir una imagen del pasaporte nuevo. Si no lo hace, tendría contratiempos en la entrevista. Lenín, nos quedan pocos minutos, pero quisiera aprovecharte ahí con algunas preguntas puntuales, porque sigue siendo preocupante para nosotros el tema de las multas de tránsito. Si esto tiene algún tipo de efecto, precisamente, pero sí. señores, algo ya Lenín en el orden de los Estados Unidos, el tan preocupado y doloroso tema de las afidabis, Lenín. Si pudieras por favor aprovechar para bueno, me, me haga un combo ahí como comenzando digamos. con el tema de de las multas de tránsito, toda persona que va a entrevista de residencia debe llevar un certificado de no antecedentes penales que esté limpio, es decir, que usted no puede aparecerse a en la entrevista con un certificado que dice que usted tiene eh, multas pendientes, porque eso es un antecedente en contra suya. Entonces tiene que pagar las multas y debe presentar un certificado limpio, Robert, que no aparezcan esas multas. Si lo lleva así, va a tener situación, le pueden negar la residencia por ese disparate o mínimo que le dejen su caso abierto. Por otro lado, las afidavits es una garantía económica que deben eh, cubrirse por la persona que le ha hecho la petición y que cuando esa persona no califica o no tiene la cantidad que se necesita por la regulación de la tabla de la pobreza, tiene que presentar la afidavit de otro garante o otros garantes. Si usted no va bien cuadrado con esos números, con esas AFIDAVI, de igual manera va a tener situación que le pueden negar la residencia o le pueden dejar el caso abierto. Y todos esos errores, Robert, los que mencionaste ahora y los que hemos mencionado toda la noche, se, se resuelven con una buena asesoría antes de la entrevista. Lenín, a propósito de eso, las inquietudes que puedan quedar, porque al parecer la línea telefónica no conectamos, pero... ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo pueden hacer una cita para poder llevar a cabo la evaluación simplemente de su caso, Lenín? Con muchísimo gusto. Estamos para servirles en Central de Visas. Pueden llamarnos al teléfono de oficina 809-562-6094. Usted me encuentra también en todas las redes sociales, arroba Central de Visas, y puede llamarme o escribirme a mi teléfono móvil 809 973-7573. Excelente, Lenín, muchísimas gracias. Recordarle a todos ustedes que ya no son tiempos de estar dejándose engañar con asesoría ni acompañamiento en redes sociales. Hágalo de manera directa con un profesional del derecho. Lenín, te pido que por favor me reitere tu número de celular, por favor. Muchísimo gusto, mis amigos. Mi teléfono móvil, 809-973-7573. Excelente.